y me dijo el Ricardo, lo peor de lo peor es encontrar una persona mala. Sí, porque la mala la mala es malvada. Es una mala todo. ¿Qué puedes esperar de una persona mala? decía ella, me, me comentó, dice, él es mi hermano, ah, qué bien, sí, nos conocemos, dice, de 44 años, imagina todos los días que le cuenta, que la ve, él que sabe que ella ejercía la prostitución, ahí la criticaba y de todo, y...